Hola, muy buenos días, tardes o noches, estamos en un nuevo video para el canal en Among Us en la CRD, de Random Play Store. Suscríbete si no estás y activa la campanita para no perderte más de estos videos. Bueno, si quieren ver una miniserie de este juego jugando en directo con ustedes, por favor, suscríbanse y dejen su likes para saber si ustedes quieren. Bueno, vamos con el video. Bueno, soy rosa No me culpen Hola No, no le voy a responder Yo nada más hablo para discusión Ahora voy a tener que esperar un buen rato Bueno, ya me empezó A ver qué me toca Impostor Ahora sí se viene lo chido, ¿eh? Empiezo con... ¿Cómo lo hago? Estas son de las primas partidas que he jugado en mi vida A ver Debo hacer misiones, ¿no? Debo hacer misiones, ¿no? A ver, por aquí ¿Y si la mato? No, no creo que sea buena idea porque yo no sé jugar aún. ¿Y qué pasa si le pico a esto? ¿Eh? Se cierran las puertas. No, manche, yo no yo no sabía que pasaba eso. ¿Y si le pico a esto? ¡Ay, no, manche! nos van a matar a todos? Ah, o es que tengo que matar a todos o... ¿Qué debo a hacer? Menos tú estás pendejo! O ¿Qué ¿Qué debo a hacer? ¿Debo de matar a todos o qué? Mira, ahí está uno con el nombre de rojo también. Ay, Pues quién sabe qué debo a hacer, no lo sé. La verdad yo no sé qué tengo que hacer. Fue una de las... Esta es mi primera partida. De hecho, este... Y si me meto a electricidad. Sí, creo que es, es electricidad. ¿Y si cierro la puerta? ¿Oh? <risa> <risa> nadie me va a ver. Nadie me vio. Me voy por aquí, así nadie me descubre. ¡Ja! Nadie me descubre. ¿Si ¿Sí hablo? ¿Hablo o no? Voy a escribir algo Ya, escribí dónde. Eh, ¿Cómo que yo? Yo no estoy haciendo nada Voy a matar al morita Porque si no se me va a hacer Me, va a mat... me van a descubrir No manches, y ni siquiera me vieron Fue enrosado ¿Cómo que yo fui? Voy a poner es Por favor no voten por mí de verdad Porque son así, no son así Ni siquiera tienen pruebas ah, Tengo que matar a un huesito y la morrita Porque si no me van a matar los dos Se van a armar Entre los dos van a estar insiste, insiste A ver ¿Dónde está la morrita? Ahí está morrita ¿Puedo matarla? Voy a apagar las luces, a ver Va a matar a alguno Uh, pero ellos me van a ver Pues, oye, no sirve de nada Quitar la iluminación o qué <ríe> No es que no sirve de nada ¿Y si cierro la electricidad? <risa> Qué buen equipo. La <risa> van a acusar. No. ¿Quién será? ¿Quién será? Ya mataron a los dos que me estaban acusando. Y además reportó uno que, que no sabe hablar. Oh, esta partida la voy a ganar. Esta partida la ganaré. No sé, pero voy a botar la, al amarillo. Para ver si le gano. Para ver si le gano. Ojalá que sí gane. ¿Será mi primera partida ganada? ¡No manches! Mi compañero me está acusando, hijo de su concha madre. Porque me pega? ¡No manches! ¡Qué mala suerte! <risa> Ojalá que lo maten al otro impostor. ¡No manches! ¡Eso es injusto! porque caen hay malas personas que hacen Ay, eso? No, me... ¡No puede ser! Les voy a poner el oxígeno, a ver si pueden Ja, no van a poder Ay, joder Es que de verdad Porque me matan, no 15 segundos, 15, 12 11 9, no me digas que No, no, no, no, no no Es que mi compañero es retrasado, ¿verdad? ¿O no? <risa> gané por el S No manches, gané ya entré a otra partida, en este caso soy blanco. Yupi, al fin. Ahora, espera que empiece a ver qué me toca ahora. la coño! Me banearon. Es que no puedo ser más manco, ¿no? Bueno, ya me uní a otra. Y en este caso soy rosa. No, no, ya no quiero ser rosa. Me trae malos recuerdos. No, soy rojo, mejor soy rojo y ya. Soy rojo y ya nadie me lo puede quitar. Ya va a comenzar y somos seis. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Qué gusto, es esto? Tripulante Al menos salió lo que yo quería hacer A ver Aquí en reactor Me voy en reactor rapidito Estaba diciendo que el reactor Pero prefiero hacer esto A ver Así No, no está bien nada pues Así, ya pues Ya pues Yo lo hago bien No se preocupen yo... ¿Y qué es esto? No, mejor esto lo hago más tarde Ya no me falta uno Ya Ahora sí, ya me libré de aquí aquí. Otro de estos. Gana más falta el 10. Ya, ya tengo todo listo. ¿Y qué es esto? Ah, son cámaras. Yo, yo no quiero hacer eso, es muy aburrido. Ustedes háganlo, no se preocupen. Yo no lo voy a hacer. Creo que está rellenando gasolina, no sé por qué. Así. Ah, sí. Ya, perfecto. A ver, en electricidad tengo algo. Aquí, creo que esto lo usan para matar a todos. Espera, tal vez... Tal, tal vez sí está esperando a que nos vayamos para matarlo. No, no, no, nada. Nada más mis sospechas y me pánico. No se preocupen. A ver, vamos a ver aquí. Rojo, morado, amarillo... Y rosa Tarjeta ¡Eh! Ah, pues. No. Ay, gracias, al fin. A ver, vamos al oxígeno. Que por si sí, no los saben o dos es oxígeno, ¿no? Ahora, de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad, nadie ha muerto. Aquí es donde me baneó en el server otra vez. Es que tengo mala suerte o Desde que me banean todo un rato. Me voy a unir a burritos. No me importa si es que enterrar a Boa es algo, pero yo me uno a burritos. Ahora sigo siendo rojo. No me importa, la verdad. <risa> ¡Ah, no, no, no, no, no! Ya, ya dije algo para convivir. A ver, ¿cuántos dicen hola? No, pues parece que ya me empezó. ¡Impostor! <risa> Otra vez. Bueno, esta va a ser la última, así que no esperen mucho. Vamos para acá. Voy a cerrarle... No, ahorita no les voy a cerrar nada. Ahorita que alguien venga a la electricidad voy a cerrar todas las partes. Así puedo matar a todo lo que yo quiera. No puedo ir a cámaras. Voy a cerrarlo aquí. Lo encierro. <ríe> Al menos se queda ahí, ¿no? A ver, vamos para acá. Me voy. Debo recrear la de esa, pero no puedo salir ya que hay dos personas ahí, no. No, se me están juntando las cosas. Y aquí no puedo sabotear, ¿no? A ver, alguien llamó, de verdad. No, descubrieron un cadáver, pero sí alguien llamó. A ver, chingato. Sí, sí, ahorita vas a salir en YouTube, no te preocupes. A ver, ¿qué dice? Digan quién fue, Skip Bote, mi compañero. Ojalá que no sea como el anterior que me mató. Voy a ponerle skip. ¿Por qué tal vez sí es eso? Yo, que okay, cállate, fue amarillo. Mm, ¿Cómo que no fue amarillo? Yo no fui. Mm, no lo voy a proteger porque ya soy un pinche impostor. ¡Los voy a matar a todos! La tu madre, esta. Uy, quedó empatado, eh. Bueno, ya me voy a mi trabajo de impostor. Adiós, que les vaya bien, no me importa. Voy a poner electricidad para... Por si alguien está matando o algo, puedo matarlo sin que se dé cuenta. ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? Lo voy a matar, ¿eh? <risa> ¡Adiós! <risa> y además puedo salir aquí porque falta iluminación. Nadie me puede ver ahora mismo. A ver. Me... Voy por aquí. Ah, oh, mira, mi compañero está fingiendo. Yo también voy a fingir haciendo algo. Voy a fingir reparando algo en la electricidad. Voy a dejarlo encerrado. Y lo dejé encerrado. Voy a quedar aquí Voy a esperar que se recargue la electricidad Y me lo mato Me voy a poner acá Para que Finn si no, no sospeche de mí A ver, voy a... ¡Ponte rápido! Ahí está, voy a ver si hay alguien aquí ¡No! ¡Adiós, que le vaya bien! Ahorita voy a poner una falla en las luces Para que nadie pueda verme Es que soy experto en esto Así nadie me puede ver mientras salgo por aquí. Y me voy por acá arriba para que nadie me vea. Pero qué buen. <ríe> ya lo descubrieron. Si sacan a un equivocado, gano. Si sacan uno equivocado, gano yo. Saquen a un equivocado. Sacan a un equivocado. Ya mataron a Mao. <ríe> ¡No! ¡Mi compañero, no! ¡Se fue mi compañero! ¡No! A ver, voy a decir: Yo digo que está, ya que no está. Ya mira, se quedó bug. Uh. Ya, ya, dale. Dale, la votación termina en cero. Ya, ya, ya, ya, ya. Como mi... Esperando un minuto aquí. Uh, expulsaron al equivocado. Ya me los voy a matar a todos. Y yeah. voy a matar a todos. Ahora simplemente le pongo lo en reactor. Gané. Gané, papu. Bueno, chicos, que termina el video tristemente, ya que en cada video nada más va a ser tres partidas. Si ustedes quieren que siga con este juego, simplemente dejen su like, su visualización y suscripción para saber que quieren más videos de este tipo. Bueno, 8 likes y si estáis visualizando para el siguiente video. Y... ¡Adiós!